Entonces, corriendo... Ya está corriendo. Corriendo audio. Este... Yo no sé qué onda con el escorpión. Sí, sí. No sé qué onda con el escorpión. No sé qué onda. O sea, no me dijo que no había muebles. Si me hubiera dicho eso, pues las cosas se hubieran cambiado. ¿Sabes cuántas tortugas se mueren en el mar por todos los lobos que están lamentando todo el tiempo? No, no, no. De muebles, popotes, lo que sea, detalles más, detalles menos, o sea que yo, pero si me dio cuenta que no, si supieras de eso you know, de la forma, a ver que todo el tiempo estamos grabando a por el pues si ahorita actualmente estoy produciendo un reality shop este, que próximamente me va a comprar una plataforma super famosa. Eh. pensé que fuera tan fácil. Jamás pensé que hubiera sido Jamás pensé que sería Mira, jamás pensé que sería tan fácil conquistar. Jamás pensé que sería tan fácil conseguir un nuevo en chinga Pero minimalista este lugar no tiene muebles. ¿Qué esto? No tiene muebles. ¿Muebles? No. ¿Sabes cuántos pinches tortugas se mueren en el mar por todos los muebles que están aventando? Eh, no son tortugas, son popotes. No son tres cosas. Son popote. <risa> <risa> Digo, perdón. ¿Por qué hay tantas.? Por qué, ¿Por qué están las dos cámaras aquí? Ah, son, son mis camarógrafos. Este, Salúdense sal, entre sí. Salud, ya volteen a ver a los famosos. Pensé. Uy, pensé que no eras demasiado famosa, ¿no? No, bueno. O sea, soy. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque si fueras tan famosa como yo, sabrías que todo el tiempo estamos grabando proyectos y que le tienes que estar hablando a la cámara. Y, bueno, el punto es que estoy haciendo un documental súper cabrón. Okay. Que próximamente voy a vender a una plataforma súper famosa. ¿A la plataforma del de, metro Indios Verdes? No, o sea, o sea, no. Yo digo aquí, voy a decir, a las mujeres les gustan los hombres enérgicos, que saben lo que quieren. Y eh, tú dices, les es un pendejo. El escorpión es un idiota. El escorpión es un idiota. El escorpión es un idiota. El escorpión es un pendejo. No, yo nunca digo pendejo en mi vida. Ay, el escorpión me. te voy a dejar esa. ¿Cuál? El pendejo. No, yo nunca digo pendejo. Guacales, neta. Parece que no sabe el honor se estrena una película en el cine. Ajá, acá. Guacales. ¿En primera? guaque, Ah, perdón. perdón. Les dije bote de basura. ¿Dijiste bote de basura? No, pero después ver, sí dijiste eh, guacales eh, o nunca dijiste, porque yo... Según yo no dije guacales. Ah, ¿nunca? Okay. ok. Ah, pues ahorita te consigo un bote de basura. Ah okay. ah, ok. Perdón, ¿bote de basura? No manches. Claro que esta película no es no manches, esta película es todos caen... No sé qué piensa. Ajá. ¿Y, eh, ¿y qué piensa? Ah, sí. Alex, estás muy chistoso. Tus caras. Ah, es lo de, lo de las maruchas y todo eso. Ah, sí. No sé qué piensa, nomás le cambio el nombre de las cosas para pantallar. No sé qué piensa, nada más le cambie el, el... Esta es mi oportunidad para volver a conquistar a Marta. Esta es mi oportunidad para volver a conquistar a Marta. Esta es mi oportunidad para volver a conquistar a Marta. El paso uno de mi estrategia será cocinar. Quiero que se dé cuenta de que... El primer paso para conquistarla, sí, ¿saben cuál será? Conquist el primer paso para conquistarla, ¿sabes cuál va a ser? Cocinarle. Quiero que se dé cuenta que tengo un gran corazón, que más allá de mi pene de 37 centímetros, tengo sentimientos y habilidades culinarias. Las primeras técnicas he de confesar que no están funcionando muy bien, así que vamos con el arma. Las primeras técnicas debo confesar que no están funcionando muy bien, así que vamos con el armamento pesado. Sí, bajarles la autoestima. ¡Ojo! Hay que, así poquito, en una dosis así perfecta, sutil, tampoco para que se te pongan a chillar, pero pues que no se te pongan al pedo. en eh, eh, eh, cuestión de fin, ¿no? No, mames, eso no funcionó. No quiero que se vaya de la casa, ¿eh? voy a hacer algo que nunca hubiera hecho por nadie. Si con esto no cae, ¿qué cosa hice? ¿Qué te pasa, Renata? ¿Qué te pasa? No estoy llorando, se me metió algo en el ojo, ¿verdad? No estoy llorando, se me metió una Marta Gareda al lagrimal. Estoy bien, pendejo, estoy bien. Estoy bien, ya, puedo seguir. No sé qué piensa, nada más le cambia el nombre a las cosas para pantallarme. O sea, ni modo que no me dé cuenta que eso que dijo es una marucha, ni que esto que dijo es un esquite, o sea. Además, no se da cuenta que tengo que estar delgada para mis películas, no piensa en eso. Es muy fácil vivir conmigo. Okay. Necesitas cumplir tres reglas. Okay. Número uno. Pon atención. Porque estoy ya estás. Ya, sí, ya estoy teniendo atención. Número uno. ¿Qué era la número uno? Pues si quieres, consigo ahorita un bote de basura y en chinga lo ponemos para que no estorbe. ¿Qué? ¿Qué? ¿Un bote de basura? basura? ¿Cómo, ¿Cómo basura? crees? Tengo una idea. Le voy a agregar algo a tu. a tu, a tu, a tu homenaje a Escort ti mismo. Inversora. Y el gran regalo que me diste. Ajá. Esto es también parte de. Es un recogedor. Ajá. Ajá, como mi Como tú. Estoy corriendo. Acción. Acción. O sea, ejercicio. Yo terminé mis mil abdominales, mis mil lagartijas, mis mil taladradas. <risa> ok. Tus ¿Qué? mil taladradas o tus mil penas. Ah, ese... a <risa> ver. No, no, no, no, Perdón. No, no <risa> no. la... ¿Verdad? Además, es que que ¿No te... quiero reformar? Nunca había. Nunca había. ¿Deformar, dijiste? De reformar. Ah, reformar, ok. <risa> Tengo una pregunta. En las reglas de la casa, ¿no está. ¿No andar exhibiendo el cuerpo de la manera que lo estás exhibiendo tú? O sea, ¿cómo está eso de enseñar...? Estás enseñando el, el, pues, todo el pecho. Pues el peluche en el estuche, mamá. Ajá. Es para que te deleites la pupila, para que te des un taco de ojo. ¿No te gusta? ¿Le bromas? más? Flex, Ay. flex, flex. <risa> ok. Copa a minúscula. ¿Copa qué? Copa a minúscula. Ah. Ah. Mira. Yo también puedo hacer eso. <risa> <risa> <risa> nada más no metas la mano en el agua cuando estés la resistencia, porque te da toques. Y nada más, este, te pones, este, zapatos. Porque si haces tierra, ya valiste madre. Pero fuera de eso todo sirve, ¿ok? ¿Y cómo me voy a meter a bañar no, no, Pues primero te puedes quitar la ropa. Si necesitas ayuda con eso, también te puedo ayudar. <risa> Muchísimas gracias. No, yo lo puedo hacer solo. ¿Segura? ¿Y también tengo que cerrar la puerta para que no entre el corriente? Sí, este, cérale. No, o sea, pero tú tendrías que estar afuera. Escorpión. es cérale. Escorpión. Cérale. ¡Ya! Ya no entra el cuerpo. <risa> ya no tengo ganas de bañarme. Me voy a bañar al ratito. ¿Por qué? Porque no cochinas, cochina, agua hueles feo. No, tengo ganas de ir al baño. Oh, no, no te digo así. Alexis, el camarógrafo, ¿se sí, sí. acuerdan de él? Y ahí entras. No estamos. Estamos correctos. Este... Um, lo más padre de haber vivido con el escorpión. Pues al final de cuentas creo que fue una, una muy buena experiencia porque, pues gracias al escorpión, conocí a Alexis. ¿Se acuerdan? El camarógrafo que, que estaba con nosotros y pues gracias al escorpión me invitó a salir. Y estoy súper emocionada y súper enamorada porque él es súper auténtico. Y pues muchísimas gracias, escorpión. Seguramente a uno de nuestros hijos le pondremos escorpioncito. Ya vamos. Sí, ya acabamos. Gracias. Bye, bye, bye. Muchísimas gracias por el hospedaje. Puedo cambiar, mira, puedo hacerme más chaparrito, así para que quede más a la altura del mar. Escorpión, es que te ¿Qué? amo, chiquito. Bebé. Gracias por, por todo. ¿Y por qué te vas? Mari. No no. Chao. ¿Y quién va a ser mi Rumi? No te voy a regresar el depósito, eh.